Bueno, vale, vamos a jugar de vuelta. Ta, te, ti, suerte, pa, da, ti, chocolate, con, ma, ni. Mamá, me tocó que contar a mí. No, dos, tres.

tu pelo, tus ojos, te quiero conociéndote, conociéndote, conociéndote, conociéndote, conociéndote, conociéndote.

un poquito de eso ¿qué? ¿me das un beso? ¿me vas a dar o no? sí, que eres... ¿me das otro Clara. Clara hey Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Viniste?

Sí, sí, me encantó el tema, el último, muy bueno ¿Conociéndote? Sí Este es muy, muy original, ¿no? Yo vi un montón de veces en ¿no? la película, me encanta usarlo. ¿Este? Sí, muy bueno Son graciosas Te viste muy lindo vos

que en esta vida tuve más líneas y se hace más fácil.

Mano, me dijeron que eran manos Y al fin y al cabo

noche de locura fue la morena que lo hizo tan feliz Como un simple beso...

desapareciste desapareciste me estaba como donde larito se me casó esta canción me encanta

Ven, conoce mi mundo sagrado Donde abraza el silencio Un constante un intento, Abrir mi corazón despierto con, con la mente clara Claramente Claramente Se entiende El lenguaje del deseo Vamos a mi casa

¿Escuchaste? ¿Qué? No, como que Escuché mi voz. No, estás borracho. No, yo sentí que... Como que... Escuché mi voz. ¿Escuchaste? Eh? No.

Clara, <ríe> me voy

Dame un beso al oído suavemente, claramente el deseo se expresa ya, no necesitas el ruido, rompe el tempano de miedo que nos separa del amor.

Conoce mi mundo sagrado Donde abraza el silencio Un costado Intento Abrir mi corazón Despierto Con la mente clara Clara

Lo que mi oído no escucha, mi mente lo aclara. No hacen falta palabras, si tenemos a las que.